Estás en el canal de ideas y arte con Betina. Hola, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer el Papá Noel más económico y más fácil de hacer. Espero les guste la idea. Van a tomar un cuadro de foamy, y les dejé la medida. Y vamos a trazar una línea curva de esquina a esquina. Vamos a cortar. Y vamos a tomar esta esquina y vamos a formar el conito. Van a pegar nos quedaría así, acá ya lo pegué vamos a utilizar algodón siliconado que sería para rellenar el conito para que nos quede como abollonadito voy a ayudarme con este lápiz para poderlo llenar bien en la punta y ahora voy a, a coger así para coser Voy a coser con lana de dos hebras para que al coser el foamy no se vaya a dañar. Claro está que lo puedes hacer de una manera más fácil. Puedes también cose, eh, pegarlo perdón, con silicona caliente o silicona líquida. Solo que yo quise pues como coserlo. Si lo vas a pegar, pegas algo para que quede bien pulidito, algún adornito, un millaret. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos. Ya casi vamos a terminar los videos navideños. Bueno, voy a terminar de coser y así nos quedaría. Voy a utilizar ahora foamy para hacer la barba. Vamos a coger foamy y lo vamos a colocar así. Voy a hacer acá una bolita que sería para la carita. Y voy a rayar en ambos lados para hacer la barbita. Voy a sacarlo de acá para terminar de hacerla. Miren qué fácil. Vamos a cortar esta parte. Igualmente voy a cortar ya la barbita. ahora voy a aplicar silicona caliente para pegar acá en esta parte voy a utilizar peluche este peluche es de ese peluche que tiene como pelito largo entonces lo voy a correr así para que al cortar no se me vaya a dañar el pelito y voy a cortar pero pueden utilizar cualquier peluche que tengan o hasta goma eva si desean bueno voy a pegar acá en esta parte el peluche voy a correrlo para arriba y voy a pegar acá si desean lo pueden cortar completo voy a pegar acá en esta parte cinta ilusión navideña o pueden pegar cualquier adornito que deseen hay muchas cintas y muy bonitas voy a cortar acá y voy a terminar de pegar bueno ahora voy a utilizar porcelana fría que sería para hacer la carita voy a tomar una parte y voy a amasar bien y voy a ir haciendo la bolita también pueden hacerlo con foamy pero este lo pueden termoformar en la plancha que quede así como embombadito, también queda muy bonito pero mi esposo quiso que lo hiciera así con porcelana fría entonces ya aplique la silicona líquida voy a hacer presión para que pegue bien la carita vamos a ir corriendo así para tapar el huequito voy a levantar esta barbita y voy a seguir aplanando así hacia los lados y hacia abajo lo importante es que quede como la bolita y los laditos si los pueden ir aplanando ahora sí, ya teniendo la lista voy a aplicar acá en esta parte silicona caliente acá se me hizo un huequito y voy a pegar al bajar la silicona me quedó pegada acá de la carita pero eso no hay problema Yo, así se despega, se despega fácil bueno y voy a pulir acá bien o vamos a pulir bien en caso que la vayan a hacer pues con la porcelana nos quedaría así y voy a doblarlo acá en la mitad. Es para sacar o dibujar el bigote como si fuera es como un corazoncito así. Lo saqué como un corazoncito. Voy a cortar. Y vamos a ir midiendo. Acá me quedó muy largo este bigote. Entonces voy a cortar otro poquito. Voy a doblar acá en la mitad para que me quede igual pero lo sigo viendo grandecito, voy a cortarle otro poquito porque la idea es que no quede como tan grande, que quede pues un bigote normal bueno, creo que si sí está bien, voy a utilizar este retazo de tela de toalla que tenía también pueden utilizar peluche o también pueden utilizar el foamy escarchado del Murano bueno, voy a pegar acá, aplicar silicona líquida para pegar la toallita la toalla me parece que queda muy bonito con esta tela toalla vamos a cortar dejando un borde y ahora voy a aplicar silicona caliente para pegar más rápido esta parte o este borde amigos recuerden compartir este video con sus amigos en la comunidad yo les dejé una encuesta y me están pidiendo que haga decoraciones para el hogar y tarjetas, cajas, o sea videos de detalles vamos a ver entonces cuando empiezo vamos a aplicar ahora silicona caliente y pegamos acá espero que sigan botando ahora voy a utilizar la porcelana fría color beige para hacer la naricita pero también pueden utilizar un pompón o una bolita de icopor la pintan con pintura acrílica color piel hay muchas opciones pegamos acá la nariz como les digo a mi esposo le encanta manualidades que tengan porcelana fría ahora voy a aplicar pegamento blanco o colbón que es lo mismo en los ojos y unas cejitas voy a hacer unas bolitas con porcelana para que me queden como en alto relieve pero también las pueden pintar o también pueden utilizar perlitas negras voy a hacer acá las cejitas y pegamos ambas cejitas también las pueden pintar como les dije o hacerlas blancas como deseen pegamos los ojitos voy lo organizar bien acá y ahora voy a utilizar pintura acrílica para hacer la lucecita de los ojitos creo que se ve muy bonito así se ven más vivos bueno nos quedaría así ahora voy a utilizar algodón siliconado eso porque lo tenía una aguja y voy a, a recoger así para hacer una bolita, voy a coger estas partecitas y las voy a meter acá es para hacer la bolita de la parte superior del gorrito y la voy a coser esto es porque yo lo quise hacer pero ustedes pueden utilizar un pompón, pueden utilizar una bolita de icopor como les quede más fácil como les digo solo que yo tenía este algodón que me sobró y quise utilizarlo así Amigos, sigan votando a ver en la comunidad les dejé la encuesta a ver qué quieren que les hagan. También me pidieron que que marcara portadas para regreso a clases. Bueno, como vieron, le hice un huequito a la bolita y ahora voy a pegar así. Voy a aplicarle silicona caliente para terminar de pegar bien y listo. Ahora. Corté una estrellita en foamy y voy a utilizar rubor y un algodoncito que sería para pintar acá la naricita y los cacheticos. Miren que se ve más bonito. Y ahora voy a pegar la estrellita. Miren qué belleza, como quedó de lindo este Papá Noel, tan fácil de hacer. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado, que me le den manito arriba, que lo compartan con sus amigos y que no olviden suscribirse a mi canal. Recuerden seguir votando en la encuesta a ver qué videos quieren que les haga. Hasta la próxima.